Chicos Luis Luis? Somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del álbum de figuritas de Gravity Falls una colección que ya estuvo hace bastante tiempo por Sticker Design en el país en Argentina, capaz en Latinoamérica, no lo sabemos pero vamos a ver si podemos abrir este álbum con 20 sobrecitos 20 sobrecitos para llenarlo, para completarlo para ver qué personajes nos salen si nos sale Mabel, si nos sale Skip, si nos sale algún personaje misterioso y recordar una de las mejores series de Disney una de las mejores series de los últimos años que también tuvo cómics, que también tuvo libros, que también tuvo material impreso para compartir. Así que vayámonos derechito al vicio en esta ocasión para ver un álbum de figuritas. Pero bueno, es un unboxing, así que sí o sí tenemos que abrirlo. ¿Por qué? Porque viene empaquetadito, lo vemos acá de un lado y del otro. Acá tenemos el mapilla Va, tenemos acá La baja mi cabeza <risa> Tenemos la parte de atrás Del álbum Con algunas fotografías De la serie Acá la vemos a Mabel Que siempre malvelea Con de todo Acá tenemos a Skip Que siempre simpea Con de todo Y a las chicas A las waifus Que bueno Después le van a dar Su merecido a Skip Por hacerse el galanazo Y bueno Vamos a ver al tío Al tío que también Tiene un hermanazo Pero bueno Vamos a abrirlo Con el poder wakandiano Con el poder de ¿Por qué digo wakandiano? Porque este fin de semana en la Comic Con, en la San Diego Comic Con de Estados Unidos, hubieron noticias de Marvel, hubieron noticias muy grosas, pusieron trailers, vuelven las series animadas de los X-Men del 90, vuelve también una nueva serie animada de Spider-Man, pero es otra versión con otros personajes de un universo alternativo, no es el del cine, no es Tom Holland, chicos. Y qué más, qué más, qué más, ya bueno, se confirmó completamente cuáles van a ser las películas y series. De la fase 4, de la fase 5, de la fase 6 De la saga del multiverso Va a haber Marvel para rato Pero ¿Dónde está Deadpool? ¿Cuándo aparece Deadpool? ¡Wow! No lo sabemos todavía No, lo sabemos, todavía no nos lo dijeron Así que bueno, mientras más noticias veamos Mientras más cosas, mientras más cositas salgan de Marvel Más lo vamos a estar compartiendo en Instagram o en Facebook Pero bueno, vamos a ver primero los sobrecitos Los sobrecitos de este hermosillo albu, álbum. tenemos de un lado La imagen de Mabel La vemos acá toda re Abufandada, está re, está re graciosa Mabel, es de re loquilla Y tenemos a Skip también en las figuritas Pero bueno, van a aparecer Va a aparecer el tío, va a aparecer más personajes No solamente aparecen ellos dos en los sobres Y en la parte de atrás Bueno, información de vital Importancia, veamos Gravity Falls, a ver, fue esto hecho en el 2018 señores, ya hace 4 años, hace 4 añetes A ver, los chicos de menores de 3 años no se lo pueden comer, meter en los ojos o intercambiar por armas eh, Tiene el código de la República Argentina, de los productos legales, todo bonito, todo legal Y no se debe tirar a la basura, o si sí se debe tirar a la basura, o se debe reciclar, no lo sabemos señores sticker Design, pero bueno Vamos a arrancar a ver el álbum y ya abrimos los sobrecitos. Los sobrecitos con las figurillas. ¿Qué vemos acá? Vemos primero al tío sobre todo masoniano que le gusta el Pac-Man. Vemos a su empleado de su tienda de misterios, el buen tipejo. Vemos al, bueno, al chico rico Si quieren, si ustedes saben exactamente los nombres Porque en el álbum va a decir los nombres de cada uno Si ustedes recuerdan los nombres de todos Por favor, comentanos debajo cuál es tu favorito O a cuál odiabas más O cuál te parecía más perezoso Bueno, quitamos acá la gomilla de las... Figuritas, y tenemos bueno al chico rico del pueblo que era re insoportable, se quería ligar a Mabel todo el tiempo y Mabel decía No vieja, ni siquiera como amigo te quiero Y después tenemos a bueno Skip que venía a este pueblito con su hermana Mabel a pasar el fin de semana, a pasar las vacaciones con su abuelardo Viene lo, al estilo Ben 10, pero bueno y qué pasa, se encontraba con la chica de la tienda Que era como, uff, me quiero ligar a esta chica mayor Le gustaban las ara-aras Pero a la chica mayor le gustaba este, este chabonardo Con nariz rara Le gustaba Magnus Mephisto Le encantaba Magnus Mephisto y no le gustaban los pibardos Los pibardos chiquitines Pero bueno, arrancamos abriendo el álbum El álbum ya arranca con una fotografía enorme De Mabel y de Skip que requiere de nueve figurillas para completar Después que nos dicen al costado, nos dice, los gemelos de y Mabel, Pines, o Pines, como lo quieras llamar, son enviados a pasar el verano con el, su tío abuelo, Stanley Pines, al misterioso pueblo de Gravity Falls, Oregon. El, el malhumorado tío abuelo es dueño de la cabaña del misterio del tío Stan, una trampa para turistas tontos o con mala suerte, y exige a sus sobrinos que trabajen para él, vaya a formar parte, bah, vaya forma de pasar el verano. Está, no sé, está bien conjugado, pero no salió de la nada. Pero Dipper encuentra en el bosque un diario que cuenta los misterios de Gravity Falls y ahora los gemelos deben descubrir los secretos. Los secretos de la gente del pueblo y las criaturas sobrenaturales que a veces son amigables y a veces terroríficas, porque eso estaba acopado de Gravity Falls. Aparecían un montón de leyendas urbanas, un montón de personajes extraños y ya tenían que resolver los misterios hasta que al final tenían que resolver el misterio de su tío Stan. ¿Quién era? ¿Por qué vendía un montón de chafas? Y, oh no... ¡Oh, no! ¡El álbum viene con las hojas pegadas! ¡No! No, voy a tener que usar... Miren. Viene con las hojas pegadas. Voy a tener que usar el poder de la tije, del tijeretazo. Eh, ¡Oh, no! Esto es peligrosísimo. Esto, no. ¡Posta! ¡Ah, bueno! ¡No! Y encima, no, no. ¡No, Wakanda Forever! ¡No tengo tijera! ¡Ah! Eh, vamos a hacer una pausa. Comer. Y medio ataco vamos a tener que cortarlo para poder sobrepasar como si fuese un serrucho, no? No te la puedo creer, no te la puedo creer que realmente haya pasado esto, que realmente haya quedado todo recortado, ¿no? Está re... Ah, ¡Maldición! ¡Maldición! Mi álbumcito, mi álbum de Figus, está todo cortado, mírenlo. ¡Ah, no! Bueno, igual tampoco es que hayamos ah, destruido a alguien. Pero bueno, en fin. Sí, vemos que hay un par de imágenes ya puestas del álbum. Vamos o sea, acá, es que nos muestra un poco cuál es el turista atrapado. Nos muestra cuáles son las cosillas raras que venden en la tienda de Stan para que los turistas crean, se la crean que realmente hay cosas raras. Del otro lado nos encontramos entonces acá a Skip. En la cabaña de Dipper se ha puesto la gorra azul con un pino que le dio el tío Stan y escribe sus extrañas experiencias del día, mientras Mabel revolea su garfio volador. Cuidado. <risas> el otro lado, a ver, vamos a ver... Tenemos a los personajes, acá tenemos que pegar las figurillas de todos los personajes más copados. Están Four Pines, Mabel Pines, Dipper Pines y sus amiguetes, como Sos Ramírez, que es la que trabaja en la cabaña. Wendy, la chica más cool del pueblo que le encanta a Dipper. Gideon Alegría, que con 10 años ya es el dueño de la tienda de telepatías de Gideon y es su competencia y el que se quiere ligar a Mabel. Stanley Stampines, obviamente, Robbie, que es el chico de aspecto dark, que es el que se hace el gótico, que es el novio de Wendy Pato, que es el cerdo llamado Pato, y criaturas A ver, nos vamos a encontrar también con... El cerdito viajero del tiempo, ¿qué onda con esto? Dipper invita a Wendy a la feria de la casa del misterio, uno de los juegos consiste en derribar una torre de botellas lanzando una bola El premio es un peluche de especie no identificada y Wendy lo quiere Ah, bueno, entonces vamos a ver las aventurillas de los episodios, por lo visto. Este episodio me lo acuerdo bastante bien. Después tenemos el gigantesco Gideon. Se van a tener que enfrentar a esta versión robotizada gigantesca del pibardo telépata remolesto, que lo vemos acá con su jopo rubio menemista. Después, Karaoke Zombie. Ah, me acuerdo ese episodio. Me acuerdo re bien porque era el episodio donde... donde sin querer, Dipper terminaba despertando zombies y la única forma de derrotarlos era con música. Con música mal entonada. Y por eso tenían que hacer karaoke cantándola re mal, cantándola con tonos bien agudos. Y, y bueno, y así pudieron vencer la llegada de los zombies. Después, el capítulo, él no es lo que parece. Están, está trabajando en su laboratorio secreto con material radioactivo. Sin hacer caso de lo peligroso que es y las peligrosas anomalías gravitacionales temporales que puede causar. Al día siguiente, justo cuando se estaba preguntando si debía decirles la verdad a sus sobrinos, agentes del gobierno irrumpen para llenar la cabaña del misterio y lo arrestan. Mabel y Dipper no entienden nada, pero los agentes les explican que la noche anterior alguien robó residuos peligrosos. Sospechan que Stan es el responsable. Además, creen que esconde en la cabaña un dispositivo apocalíptico. Todo este episodio lo vamos a ver entonces en este albumcillo de las figuritas 85 hasta la 99. Después tenemos el episodio La historia de los dos stands Donde veremos al otro tío abuelardo El otro tío abuelardo que acá lo vemos joven Con nariz de picle Todo rosadita y tenemos el episodio Disper y Mabel contra el futuro. Ya estamos llegando al final. Ya llegábamos al final de la serie con este álbumcillo, con esta parte, con este episodio. Donde van a tener que ayudar a su nuevo tío abuelo a detener el fin del mundo. Tenemos Raro Majedón", donde aparecen diferentes criminales inter interdimensionales. A ver qué más. Este episodio estuvo muy bueno, me acuerdo que lo repetían un montón de veces en Disney. O ya era en Disney. No, en Disney XD o en Disney lo pasaban, no me acuerdo. Después teníamos Raromagedeon 2, escape de la realidad. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí la vemos a la alegre Mabel. Porque encima Mabel se quedaba atrapada en una parte con. en un mundo donde todos sus, sus bandos de bandas musicales la rodeaban, la veneraban. Y ella no se quería salir de ahí. Raromagedeon 3, recuperar el pueblo. Este especial duró varios episodios. Volvían a juntarse con su tío Stan y tenía que salvar a todo Gravity Falls. Y al final, al final terminamos con Recuperar el Pueblo. Cómo termina la serie originalmente. Y bueno, ¿publicidad de qué? De, ya les estamos hablando antes. A ver, ¿publicidad de un sorteo? No, qué loco. Participabas por un sorteo para tener los tres cómics de Gravity Falls. Los cómics que contaban toda la serie, o lo que vimos acá en el álbum, pero con muchos mejores fotogramas, con mucho mejor estilo parecido a la serie. A ver, las imágenes son en modo ilustrativo, Uh buenísimo, pero qué lástima que no pudimos participar de ese sorteazo, porque son muy buenos. Todavía sigue estando a la venta, solamente que a un precio descomunal. A un precio que en Argentina vos decís, bueno, es el precio de un cómic Así que normalmente es descomunal Pero bueno, vamos a tratar de abrir los sobrecitos y vamos a llenarlos Vamos a arrancar vamos a ¿Arrancamos por Mabel? ¿O arrancamos con el pequeño Dipper? Vamos a arrancar por Dipper porque la simpea con de todo Así es el número uno en alguna ocasión Porque es una lástima que en toda la serie... El pibardo esté detrás de una chica Y al final no terminen juntos Al final no suceda nada Es como que no siempre que te guste alguien Tienen que, como se llama, terminar estando juntos Claro que sí Pero no tenés que estar toda la serie dando vueltas detrás de eso O sea, ya de a la primera te tenés que dar cuenta De que no hay bola del otro lado pero bueno, ¿qué nos encontramos acá? Uh, uh, uh, una figurilla ya del raro Magedón. Ya casi del final me parece que es la número 173. Seguido por la 147. Acá lo vemos al triangulín malévolo del raro Magedón. También una de las figurillas finales. Vamos dejándolas acá al costadito. Después lo vamos a pegar en el álbum. Tenemos la, uh, la número 7. La primera imagen que aparece en el álbum que necesita sí o sí nueve figurillas. Estas son las patas de Mabel seguramente. Después tenemos la 123. Tenemos. ¿Qué ¿Qué? ¿Qué es eso? Está bueno, está, lo vemos ahí al pequeño Dipper encima de algo. No me acuerdo de qué era. Después tenemos otra más, la 164. Tenemos al Triangulín con Conjuntivitis. Con Conjuntivitis mal. Tienen los ojos totalmente cansados de viciar jugando al LOL. De viciar jugando al straight, el juego del gatito toda la noche. Después, después vamos por. Ahora sí, vamos por una de Mabel. Los ores están muy lindos, la verdad que sí. Todo verdoso, todo gravity falsoso, Pero me pregunto si habrán figuritas especiales. Si habrán figuritas con brillo, alguna figurita rara. A ver, tenemos... Ahí a Dipper, teniéndole miedo a los árboles. La número 17. Tenemos... A Wendy, la número 36 La chica suburbana que le gusta La chica de pueblo cool que le gusta a Dipper Pero tampoco para simpiar, Dipper Tenemos 141 Dipper enfrente de uno de los portales Que tienen que destruir Para salvar a su pueblito Tenemos la número 61 Donde tenemos al Ojojo, tenemos acá al super robotizado Tratando de agarrarlos el pobre autobús Seguido por Dipper, ahí tratando de conducir Un carrito de golf, me, me parece que era lo que estaban Conduciendo acá, al lado de Mabel Que Mabel siempre tenía estas camperas brillantes Ahora vamos a abrir un Dipper Vamos a abrir un Dipper Le cortamos la gorra Dipper y, y no se quiere salir No, se quiere, ah no, que mal cortamos Vamos a tener que usar de nuevo La asistencia de Cuchillo, pero bueno, no, maldición Recuerden chicos que no utilicen cuchillos si tienen tijeras a manos Y si tienen adultos a manos, no utilicen tijeras Utilicen a los adultos para abrir sus cosas, para hacer sus unboxings Pero bueno, lo abrimos y... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Mm -hmm. Tarantatan. A veces se pegan mucho las figuritas cuando pasa mucho tiempo en el empaque Bueno, la tenemos acá a Dipper, Mabel y el vendedor de la tienda en la figura número 94 cayendo de uno de los portales Después tenemos a Mabel, ¡Oh, la, la número uno. ¿Mabel es la número uno, Claro que sí, pero no, tenemos acá la figura número 1, donde vemos la imagen grandota con la carita de Mabel, sonriente, siempre feliz. Tenemos la 125, Mabel y, y Dipper preguntándose: Che, ¿y nuestros papás, ¿por qué no? ¿Qué están haciendo nuestros papás mientras estamos de vacaciones? Bueno, la primera repetida de esta tanda es la 164, triangulín enojón tenemos la 77 del karaoke de los zombies Ah, algo copado que vimos esta semana en el evento de la feria del libro juvenil e infantil es que tienen por ejemplo cómics de los zombies un cómic de zombies muy cómico de la misma editorial de la flor me parece que es la editorial que te trae los cómics de gaturro el gato así que pueden darse un, una vuelta ver un vistazo lo que es esa, ese cómic lo que es ese evento está muy copado Vamos por el siguiente Y a ver Mabel, Mabel, Mabel, ¿cuántas Mabeles nos van a salir? Bueno, tenemos acá una Mabel triste Que está a punto de tocar, no sé, un botón destructivo El número 96, o este botón era de un episodio en particular El siguiente es... La 147, volvemos a encontrarnos con triangulín poderoso tenemos la 139 donde el auto queda atascado entre dos portales, a ver, no rules dice el auto que tienen. Después tenemos a Gideon, nuevamente a Gideon enojón, Gideon quejándose en la 38 porque Mabel no le da bola. También este personaje la simpea en toda la serie. Después tenemos la 166, donde el poder, el poder de todos los que están en Gravity Falls logran sellar por fin al triangulín y salvar su pueblito. Esta era la chica popular que siempre se burlaba de Mabel por ser rarita, pero bueno, la chica popular al final también se vuelve rarita, al igual que Mabel. Después vamos a abrir ahora una Mabel, vamos a abrir una Mabel que tenemos por acá... Mabel, ¿qué otros álbumes de figuritas? Porque este álbum lo conseguimos en un, en un stand que tenía muchos cómics de oferta, muchos álbumes de ofertas, pero, ¿qué álbumes habían? Habían álbumes de um, Power Rangers Dino Trueno, no sé si se acuerdan de esa serie que estaba bastante copada, que llegó también a doblarse en Latinoamérica. También, también habían álbumes de... Um, Apex, no, de Apex no tenían Tenían de Free Fire, no sé si está bueno Porque eh, las cartas de Free Fire Nos copan, pero el álbum, no sé si Los personajes están buenos para coleccionar Después tenían Después tenían, ¿qué otras más tenían? Tenían, a ver, déjame ver Tenían también de My Little Pony, que ya lo abrimos Aunque nos habría servido tener Más sobres, después tenían Uno de Dinosaurios Y tenían uno de, no sé si Ustedes conocen la saga de Disney de... De descendientes? Bueno, tenían el tercer álbum de descendientes. Pero bueno, Gravity Falls también es de Disney, así que está bastante copado. Acá lo vemos a Dipper y a Mabel a punto de tocar el portal para salvar a su tío Stan En el episodio, va, en la carta número 92. no salió otra repetida de las patas de Mabel, la número 7. Tenemos la repetida de la 123. Ah, es, la verdad es que si, hubiese, si fuese repetida de una imagen copada, la pegaría en algún lugar, pero. Al no entender la imagen, como que no es tan... no está bueno. Después tenemos acá al tío Stan, o era el otro tío Stan, en la 103, estudiando para volverse youtuber. Acá le vemos a Mabel cantando la con de todo en la número 79. Bastante copada. Vamos a abrir ahora un pequeño dipper. Vamos a ver. Es muy gracioso, como en los eventos de anime se empezaron a vender las gorritas de Dipper cuando era popular en ese momento todos tenían esta gorrita que es una gorrita de camionero una gorrita que tiene acá como una malla para que te entre aire en la parte de atrás pero con el pinito, el pinito de Gravity Falls A ver, vamos a ver que la siguiente carta que tenemos es la número 15 donde tenemos al tío estaban asustando a Dipper con una máscara que vende en su local Después tenemos al otro tío al otro tío Stan, con el número 34 acá, con el mapita que los llevaría hacia el otro universo. En la 143 lo vemos a Dipper tratando de abrir uno de estos candados dimensionales. Tenemos en la 59 acá a Dipper y Mabel siendo atacados por los enanos, por los duendes, que son guiados por el malvado de Gideon. En la número 59. Y tenemos en la 10, ah mira tenemos acá lo que es, esperen un segundo. Bueno, tenemos acá el cartel de entrada del pueblo de Gravity Falls. Recuerden que muchas ciudades, muchos pueblitos, tienen carteles de bienvenidas para sus turistas. Bueno, vamos a abrir otro Dipper. A ver, Dipper. Um, no ah, acá está. Siempre en estos sobrecitos hay una muequita para abrirlo bien. Para que no se te rompan las figuritas. Para que no se te queden encerrados cuando las quieras abrir. Pero bueno, vamos a sacarlo despacito. Porque miren, vienen a veces repegadas. Repegadas cuando ya pasa mucho tiempo. Pero por suerte esta vez no se rompió. Es como si estuviesen selladas al vacío directamente. Bueno, lo vemos acá en la carta número 13. A, Dipper y... E. Nuestra Mabel ya preparándose para estar con su abuelo, para pasar las vacaciones en Gravity Falls. Seguido por el número 32 donde Dipper descubre uno de los libros que le dará poderes que él va a estar investigando para ver si hay rarezas de verdad en ese lugar. Después tenemos en el número 53 varios villanos que terminaron siendo atrapados, un villano que podía viajar en el tiempo. Número 57, Mabel ¿Qué está haciendo Mabel? Está disparando Un arma de anclaje y Dipper que consigue el tercer libro Es como ese memazo Ese memazo donde está, el tío están con los tres libros Y dice, al fin las tengo pero no me Funciona o algo así Después tenemos la número 6, acá Dipper que pisó pastel por lo visto En la, la primera imagen del Álbum Vamos a abrir otra Mabel ¡Wow! Vamos a abrirla y qué nos saldrá? ¿Vieron que con la serie de Stranger Things, con la última temporada, se volvió a hacer popular el tema de Master of Puppets? Como que incluso en una de las propagandas de los últimos videojuegos de Marvel, Marvel Midnight Sons, vuelven a utilizar ese tema para llamar la atención, o sea, la repopularizaron otra vez para la gente que no escucha normalmente lo que es metal, lo que es ese tipo de música. Pero bueno, eso hizo también enojar a muchos fanáticos, tipo como... Che, no pongan de moda algo que a nosotros nos gusta y ustedes son como turistas en esto. Pero bueno, la música se tiene que compartir, señores. Bueno, nos salen las 175 Mabel, el chancho llamado Pato y todos los demás ahí juntitos. Ah, nos salió la Vivo número 5, donde tenemos acá una axila, una axila de Mabel y el cachetote y el jopete de nuestro Dipper. En la primera imagen del álbum, vamos a ver cómo nos queda. Ojalá lo podemos completar. Después tenemos acá en la número 41, la guerra de los Sims. Bueno, acá Dipper se pone a pelear con Magnus Nef Mephistos para ver quién se la lleva a Wendy al hotel más cerca ¡Ah, no, ¿Por qué decía eso, señor? Bueno, ¿quién se la lleva al baile? ¿Quién se la lleva a bailar? Pero bueno, Dipper va a perder porque es más chiquito, claro que sí. Y Mabel se está comiendo un par de conos de azúcar muy copados. Después tenemos la 119, Mabel ahí llamando en la radio, teniendo un podcast, un podcast de cosas, un podcast de sus bandos contando un fanfiction de sus bandos como terminan con ella. Y la carta número 3 es esquina de fotografía, la, bueno, la figura número 3 es la esquina de fotografía, donde acá vemos un pequeño, un pequeño pedacito de la gorra de Dipper para completar la imagen inicial. ¡Vamos a abrir! Otro Dipper, otro Dipardo, otro Dipardiu Vamos a... <risa> me mata cuando... Uno... Bueno... Me mata a veces que eh... en muchos doblajes de muchas series que se vuelven internacionales A veces tienden a cambiar el nombre de los personajes para hacerlos un poco más locales En el pasado ocurría mucho, pero al día de hoy ocurre muy escasamente Y te imaginas que a ver en a, a Dipper, ¿cómo lo llamarían en español? Dipper, ¿cómo sería? Dipo, Dipe, deep, ¿cómo lo llamarías en español? Un nombre parecido a Dipper Dipp, deep. conocí a un tipo llamado Dipp que robaba cartas, pero sí <ríe> Hijo de puchi, pero sí Dipper, ¿cómo lo llamarías Dipper en español? Dippardieu sería en francés Pink sería en chino Ah no, cada vez los chistes se vuelven peores Pero sí, ¿cómo lo llamarías? <ríe> Adiós ah, Pero bueno, tenemos acá en el número 73 Dipper descubriendo un zombie Todo re feliz, todo re contento, pero no sabe que el zombie se lo va a comer en la 25 están disparando enanos. Enanos con de todo. Los enanos de jardín que, to que toman vida por culpa de Gideon. En la 43, Dipper está como off. Uh, esto me recuerda mucho a Mordecai y Margarita. Mordecai y, Mar y Margarita de un show más. Que el chabón siempre estaba detrás de la otra. Bueno, acá lo mismo. No sé por qué hacen personajes así. Pero bueno, tenemos la 117 Donde están con un llaverito Un llaverito espacial Un llaverito de ovnis Ah, qué hermosa época donde estaban todos de moda Los cositos de alienígenas Bueno, después tenemos la número 9 Pantalones de simp Los pantalones de simp de la primera imagen inicial Cada vez las vamos completando más Vamos a abrir una Mabel de la izquierda Ton, ton, ton, ton, ton. Me gustaría tener mejor música de fondo Mejor música de background Pero de momento Con la tele no podemos ver cuáles son Las canciones que podemos dejar de fondo Sin que salte el copyright Pero estas Estas de rock y estas de heavy metal Que siempre repetimos en el canal O la mayoría de las veces Son las que siempre puedes usar Porque son de libre uso los puedes poner en cualquiera de tus videos Así que es buenísimo Poder tenerlas a mano, pero tenemos que ampliar un poco más, tenemos que ampliar un poco más cuáles son las listas de canciones que podemos usar Tenemos acá, a ver, la imagen número 11, Mabel ahí conduciendo el auto Ah, acá están usando el mini autito, el mini golfito que estaba del otro lado su hermanazo que lo vimos en la figura anterior Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Mabel es medio rara? Bueno, acá la vemos, porque está feliz, porque está contenta pero entonces acá se pone un montón de brillitos, en su pistola de brillitos, en la figura número 30, en la cara, en la cara directamente. Tenemos la figura número 51, donde Mabel se encuentra con una polerina llena de... ¡Ah no! ¿Por qué dice eso? Bueno, con una señora llena de hijos. Que no, es... no me acuerdo cuál era la aventura, cuál era la aventura de encontrarse con esta familia, no lo sé. Pero chicos, por favor, por favor, por favor, no hagamos ese, esa clase de chistes. Después tenemos la número 55, donde está Gideon. Vendiendo sus cositas en su tienda, miren, incluso tenía pines de guido No podés, o sea, en serio, en el momento en que vos empezás a vender pines con tu cara, caíste demasiado bajo, hermano. No podés. Después tenemos la 163, donde tenemos la casa totalmente armada para combatir al raro majedón Está buenísimo, está buenísimo. Dispara dinosaurios. Después vamos por la siguiente. Igual, ojo, si, si por ejemplo. Si, sos, o sea, si tenés una marca al estilo Sonic, al estilo Sega, y vendés pines de tus personajes, está re bien. Si vendés pines de tus personajes de manga, de cómics, está bárbaro. Pero en el momento en el que vos te querés volver un personaje vos mismo, como para tener pines, ahí es cuando la cosa se torna medio rara. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, número 9, de nuevo repetido los pantalones de nuestro Dipper. La Figo 28 es el tío Stan con espalda de, de tío abuelo Despertándose a la mañana para comerse unas galletitas Decime si alguna vez no te pasó despertarte temprano y decir Bueno, que hay en la heladera, esta es mi vida, más o menos esa es la situación Oh, acá es cuando por fin, cuando por fin Dipper le regala el peluche que tanto quería Wendy Solamente para ganársela, pero lo único que ganó fue su amistad La amistad que es importante, siempre y cuando no estés buscando algo más La amistad que realmente vale mucho, realmente es valorable a ver, ¿qué tenemos acá? 110. Una Karen quejándose en una tienda. Una Karen quejándose. Che, ¿acá me van a poder tomar mi cupón de descuento de otro local? Después tenemos la 165. El tío satánico. El tío interdimensional. Acá vemos al otro tío tratando de abrir el multiverso de Marvel directamente. Vamos por la siguiente. Me gustaría... O sea, así como estamos abriendo ahora este álbum de Gravity Falls, así como abrimos una vez un álbum de floritas de. Ah, ya abrimos varios álbumes. Abrimos los de Pokémon, abrimos el de Valeria uh, Pony, abrimos otro álbum, no me acuerdo cuál, pero. Me gustaría poder conseguir más álbumes que estén así completitos, copados. Ah, nos salió repetida la, la fotografía de una esquina, la número 3. Tenemos acá la 26, Dipper escribiendo su fanfiction de cómo se levantó a Wendy, pero en realidad no sucedió. La número 47, donde Mabel y Dipper dicen, che, señor raro, no nos persigas, esto es, un, este es, un, este es una convención para chicos, no para señores raros. <risas> Qué terrible Después tenemos la 112 Haciendo funcionar una máquina de dulces Que vieron que funcionan Al día de hoy hay pocas máquinas de dulces en el país Pero eso, eso Tenemos que hacer un unboxing de máquina de dulces Sería lo más raro y bizarro del día Pero podemos hacerlo Estoy seguro de que podemos hacerlo Será divertido, será divertido solamente para mostrar Que todavía existen y todavía funcionan Hay muchos en el aeropuerto Ay Dios, el aeropuerto de la ciudad el George Newberry, no me acuerdo cómo se llamaba. Está muy copado, es muy bueno y tiene todo, o sea, tiene incluso un McDonald's dentro. Tiene esa tienda de dulces de dulces internacionales, chocolates, que está buenísimo, dulces de aduana. Se lo recontra recomendamos, o sea, wow, me encantaría poder viajar y pasear, pasearía toda la tarde ahí en el aeropuerto antes de viajar, posta. Pero bueno, Después tenemos Trangulín Malvado nuevamente jugando con el cuerpo de todos los... de Gravity Falls. Acá jugando con los dos tíos. Vamos a abrir el siguiente. Sobre sí. Posta que son bastantes. Posta que está genial. Posta que tenemos que conseguir alguno de Pokémon así que haya quedado pendiente. Porque los álbumes no solamente representan las series populares del momento. Sino que también... A veces se hacen álbumes de, de series muy nostálgicas De series muy copadas Bueno, ya tenemos otra repetida de Triángulo viene acá, malvado Pegándole a este portalazo al fin tenemos el número 8, la mano de Dipper, la mano que debe estar recontralimpia, de Dipper. <risa> Para la primera imagen. Después que tenemos, uh, Wendy en la 45, le dieron un topetazo en la cara con una pelota de béisbol. la arruinaron el día. Ah, mirá, se volvió un cíclope, se volvió un cíclope nuestra Wendy. ¿La seguirías queriendo, Claro que sí. Después tenemos pelea de viejos en la número 114 donde Stan tiene que pelear contra su hermanazo que no ve desde hace tiempo Al cual tuvo que recuperar abriendo el portal hacia esta dimensión maléfica se puede decir En la 169 los dos terminan cayendo en la trampa, los dos terminan encerrados y bueno, Dipper y Moel tienen que rescatarlos A ver, a ver, a ver o esta la abrimos mal, vamos a tener que usar el poder de los dientes, ah no mentira eh, vamos a tener que usar algún poder especial para poder abrirlo, el poder de las uñas capaz pero mientras tanto te contamos que hoy, estábamos hoy nos despertamos en una semana que va a ser lluviosa, muy nublada, muy como muchos dicen, al estilo londinense. ¿Vieron que Londres siempre está lloviendo? Siempre está también así, muy ofuscado el cielo. Bueno, esta semana arranca así con de todo. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando llueve? ¿Qué puedes hacer cuando el día no está para salir? Uy, está re pegada esta, este sobre. Y lo mejor que puedes hacer es tortas fritas, así que vamos a ver si podemos hacer un par de tortas fritas para cocinar para acompañar los mates no creo que hagamos un unboxing de cómo hacer tortas fritas, pero posta, estaría buenísimo, pero no creo que lo hagamos en esta ocasión a ver, tenemos la número 75 donde están todos rockeando rockeando en la fiesta de Mabel que después se va a llenar de zombies, como un evento de anime, después tenemos en la 115 donde está Mabel vendiendo cositas en un evento de anime, vienen cositas de la tienda pero está re, está relocada Mabel la tenemos acá con un gorrito de nachos tenemos ahí todo lleno de purpurinas bueno, no salió a repetida la Mabel que grita a la Mabel que no quiere chocar con autito. Acá tenemos la 81, que es la mitad de la imagen donde está Dipper, Mabel y el tío están cantando contra los zombies. ¿Qué canción? ¿Es tu canción favorita? ¿Qué canción te gustaría rockear o karaokear? No sé qué canción. O sea, a muchos se les ocurre directamente el tema de Michael Jackson cuando piensa en zombies y en música. Pero podrías poner un tema pop para romperla, para atacar a los zombies. Acá tenemos la 27 Donde está nuestra Mabel Con su cliffhanger, hanger Ahí en el episodio que ayuda a nuestro Dipper Nuevamente repetida La tenemos acá a la Cíclope Wendy A la Ciclope Waifu Vamos a abrir ahora un pequeño Ya cada vez faltan menos sobres Chicos, vamos a abrir un pequeño ¿Sabes qué? Estoy pensando Si la economía no me mata, si la economía no me destruye Tendríamos que buscar El álbum de Apex Coméntanos si te gustaría ver el álbum de Apex, porque si no, vamos a esperar. Vamos a esperar porque la, la espera, señores, también es una de las mayores jugadas que existe. No en el amor. En el amor no, en el amor tenés que ser espontáneo. En el amor tenés que estar ahí todo el tiempo para el otro. Te, tiene que contar con vos la otra persona. Pero en otros juegos de inteligencia esperar es lo mejor que podés hacer. Muchos no lo entenderían, pero ya lo vas a entender cuando seas viejardo como nosotros. Tan viejardo como este barbudo, no. Pero en cierto momento lo entenderás. Bueno, tenemos la 166 repetida, donde están todos haciendo, uniendo fuerzas. La carta número 2, que no teníamos, donde tenemos la sonrisa de Mabel, una mariposa. Y así ya vamos completando la primera imagen del álbum. Otra vez tenemos la 43, donde la estás limpiando con de todo. Número 116 Donde el tío le da a Dipper el, Le da el reloj de Ben 10 Directamente Tenemos la 171 Donde el abuelo Se la pasa ahí Festejando su ¿Qué te puedo decir? Su jubilación espontánea Su jubilación viendo Gran hermano Viendo las nuevas... ya ¿Sabes que Ya nadie ve los programas de televisión como antes. Ya nadie ve Canal 13. Porque uno se queda estancado en los noticieros. Uno se queda estancado en que hay noticias malas todo el tiempo. Todo el tiempo hablan mal de las economías. Y todo el tiempo están haciendo lobby o propaganda de sus intereses políticos. Así que, ¿para qué ver la tele? Vamos a ver directamente... ¿Vamos a escuchar la radio o vamos a ver los programas de YouTube? Vamos a ver a nuestros youtubers favoritos. Después tenemos en la 178, donde jaja, Mabel, Mabel empieza a escrachar. Le hace un escracho al macho del triangulín malvado que la tiene encerrada. Tenemos en la 146, donde acá está el triangulín del raro Margedón, apoderándose de todo el pueblo. Después nos encontramos con nuevamente, van unos mefistas diciéndole, Che, vayan a ver a mi evento, o oh, fúmense. Tenemos en la 118, el tío... ¡No! El tío se está volviendo el norteño y lo está viendo a Dipper, ah, desde abajo, no. No, el tío está viendo al costado para decir, no, no soy un tío norteño, soy un tío normal y muy buenardo. De nuevo tenemos la 173 donde todos los monstruos son encerrados de nuevo en el Rado Magedón, en la dimensión de los monstruos. Vamos por la siguiente. Y mientras hacemos esto, tendríamos que haber... Consejo de vida, hack live Cuando vos haces un video largo o tenés una tarea larga aprovecha para descargar una película Así cuando ya... o un videojuego Y así cuando ya terminás de hacer tu tarea o grabas algo Te pones a ver eso, te pones a ver eso mientras comes Después tenemos la 170 donde están siendo perseguidos maléficamente Vamos por la siguiente Mabel, ahí está Mabel con su hermano cool la 148, ¿qué onda? ¿Por qué Mabel está feliz? por qué suena? Ah, porque este es el universo. Mabel está encerrada en un universo cool. Va. Sí, sería en un universo propio donde piensa que todos son cool. Sus bandos están alrededor suyo, su hermano es cool. Acá tenemos nuevamente, creo que es la figurita más repetida, la pata de Mabel. La pata de Mabel la tenemos acá en el número 7, de nuevo. No sé qué voy a hacer después con todas estas figuras repetidas. O sea, ah, las voy a pegar todas juntas y transformar en otro dibujo, capaz. Pero bueno, tenemos la 120 donde el tío le dice a Dipper... No, oh, muchas gracias por confiar en mí, no soy norteño. Pero bueno, vamos en la siguiente, la 175. Repetida tenemos a Dipper, Pato y el tío. Vamos a abrir ahora un... Dipper. Un Dipper por acá. Ah, y queremos... Queremos... En realidad no tenemos que pedir disculpas porque las disculpas solamente se utilizan cuando hayas algo malo, chico, pero queremos disculparnos igualmente por no mandar saludos en este videazo porque... Lo hicimos muy espontáneamente este video, así que no hicimos el listado de todos nuestros grandes seguidores, nuestros grandes fans que siempre nos escriben. Vamos a ver en el próximo unboxing de... de no, y Free Fire iba a decir. Y me quedé con las ganas de tener el álbum de Free Fire, por lo visto. No, en el próximo unboxing de Fortnite vamos a dar el mega saludazo a todos nuestros seguidores. Tenemos acá la 172, el ojo se volvió triojón directamente en esta figo. Tenemos en la 150, un árbol lleno de criaturas malévolas. Tenemos acá unas mascotillas, gatitos, peluches oscuros. Seguido por la número 1, la repetición de la carita de Mabel. Si tenemos más repetidas así, completa de esta primera imagen, vamos a ver si la podemos... No sé si alguien todavía colecciona las Fibus de Gravity Falls. En la 122... Ripper está tratando de sacar a su tío, pobrecito que está atrapado. En la 177 están festejando el cumpleaños número 13 de los dos hermanazos de Mabel, ahí con Chancho y sus amigos. Ahora abrimos una Mabel. Vamos a ver. Ah, algo muy grosso que después lo vamos a estar compartiendo en un video sobre la Feria del Libro Juvenil es que nos encontramos algunos de figuritas de los mundiales pasados, pero, qué tiene de grosso? No necesita figuritas, están impresas todas las figuritas, con todos los jugadores, todos los jugadores que hay de, de, de esos mundiales. Del mundial de 78, del mundial de Alemania, del mundial de Estados Unidos, del último mundial de México, del último mundial de Brasil, no, de Brasil no lo tenía, tenían uno de África, así que... Es una gloria, es una gloria enorme poder encontrar esas cosillas. Bueno, tenemos acá otra en el 77 de los Zombies bailando reggaetón. ¿Recuerdan que el reggaetón pasó tan rápido? O sea, estuvo de moda, estuvo muy de moda el reggaetón, pero pasó rapidísimo. El trap ocurre lo mismo, pasó rapidísimo y ahora es una convención rara la música más actual. Tenemos la 29 ¿Dónde es... ¿Qué está haciendo? Se está metiendo el lado de la oreja, ¿no? Bueno, debe estar siendo controlado por Gideon, nuestro pobre Dipper. En la 47, los dos pibes le dicen, che, no pagaste para tener eso, no deberías tener eso. ¿Por qué tenés eso si no lo pagaste? Eh? Si no, estás construido... Se volvieron pesados, se volvieron haters, con el pobre señor. Pero ya es repetida. ¡Ah! Acá tenemos la discusión de los dos hermanos, de los dos tíos. En la 113, del otro lado ya teníamos al tío Stan y acá tenemos al tío perdido. Seguido por... Nuevamente la número 13, donde se están preparando con sus valijitas para ingresar a Gravity Falls. A la mayor aventura de sus vidas. Abrimos otra de Dipardo. Hay un capítulo especial, no sé si está en el álbum, creo que no aparece. En el que Dipper utiliza los consejos... De macho, por así decirlo Para poder levantarse a una chica El problema de dipper es que no se quiso levantar una chica. Quiso levantarse muchas chicas a la vez. No, uy, se nos cayeron un par de figuritas. Lo cual está completamente mal. Lo cual es poco ético y muy desfavorable porque, como dirían los jeques árabes, si no podés pagar tu propia casta, ¿cómo vas a pagar la casta de más castas? Pero sí, pasa eso. No podés tratar de tener más de un noviazgo si no puedes con uno solo. Pero bueno, tenemos acá las 152. Es como cuando vos descargas un montón de juegos y no terminás ni siquiera uno y te quedaste en todos atascados. Pasa exactamente lo mismo, chicos. Pasa lo mismo. No podés jugar. No podés estar agarrado. O sea, los que... Coleccionan libros, hacen eso. A veces a, compran muchos libros y se ponen a leer uno y siguen el otro y después con el otro y saltean. Pero cuando vos estás con un juego o con el amor, que es el mayor juego de la humanidad, no podés estar dejándolo a medias porque terminás perdiendo todas las partidas. Y después tenemos la 152, donde acá lo vemos siendo atacados por hombres de waffles, ¿no? Terrible. Vamos por la siguiente. Tenemos acá al Triangulín nuevamente, Triangulín malévolo. En la 124 están peleando contra, meca, contra Mecamostros directamente. Está bastante copado. Nuestro Gran Dipper tratando de salvar a sus tíoazos. En la 17 es atacado por Chancho, por el Chancho Pato. Bueno, no sé si está siendo atacado le está lamiendo la cara. Pero bueno, al tío no le gusta que los patos le laman la cara. En la número 179 están todos felices y contentos. Al final de la serie por salvar la vida. Y por salvar todo el pueblo. Vamos a abrir. Una vez más este. Otra Mabel. Otra Mabel contenta. Gravity Falls tuvo pocas temporadas. Pero sus episodios fueron necesariamente copados. Es decir. ¿Estaría bueno que hubiese tenido más episodios? ¿Se ¿Hubiese extendido mucho más? Yo creo que con esa temporadas Creo que eran solamente tres. Ya está bastante bien. Bueno, tenemos acá repetida. Acá en el karaoke. En la 33. está sacándole fotos. ¿Y quién está? No, porque está está la ropa del tío? No, ¿dónde está el tío? ¿Qué está viendo Mabel? No, eso lo tenemos que averiguar. Nuevamente Mabel haciendo el censo de cuántas personas hay por casa. Número 51. En la 109. Acá lo vemos al... A, al tío diciendo: Sí, al fin pude conseguir ese libro en medio de todas esas ferias, sí. eh. Capando con el libro, no sabemos si lo pagó o no. En la 17, nuevamente lo tenemos a Skip, lo tenemos a Dipper hablando con su amigo imaginario. Vamos a abrir otra Mabel. Abrimos esta Mabel con un buen tema de fondo. Y bueno, tenemos el otro lado de la fotografía del cumpleañitos de Mabel, de sus 13 años, con todas sus amiguillas, y la Wendy y el tío. Es como un montón de Mabeles juntas en las 154, todas las Mabeles ahí re lunáticas, me parece que eran del mundo de Mabel, del mundo imaginario de Mabel. En la 130 tenemos la figurita de él, la figurita que dice, no no como un, suman cosas raras chicos, porque van a empezar a ver cosas raras como este triángulo que brilla. En la 126 la vemos a Mabel diciéndole, che pero las matemáticas no requieren dibujitos. Aguante las matemáticas locos, o sea ustedes no entienden. Bah, ustedes digo, no. El mundo no entiende capaz que las matemáticas te sirven para poder analizar cosas a una gran velocidad. En un principio, sí, te sirve obviamente para hacer grandes ejecuciones matemáticas, para poder construir cosas precisas y necesarias, que sí o sí requieren de la matemática. Pero en otra funcionalidad más orgánica, más humana, también te sirve para analizar situaciones y problemas rápidos, por encontrar soluciones a cualquier problema de la vida. Es como si fuese un subprograma que se te queda en la cabeza inmediatamente. Es como cuando jugás en la cancha y tenés que decidirte rápido si pasarle la pelota a tu compañero o tratar de saltear por encima de tu oponente y vos decís, ¿puedes hacer eso rápido en un segundo, tu cabeza lo puede hacer si ya está programada, amigo. Así que, sí, un poquito de matemáticas sí, y un poco de arte también, pequeña Mabel. ¡Tenemos el 89! ¡Están viendo! ¡Están viendo! No quiero decir que están viendo, pero lo están viendo en internet o en la tele. Están viendo algo misterioso, algo poderoso, algo raro. ¡Y no es gran hermano! Ya vamos por... ¡Cada vez falta menos! ¡Cada vez falta menos para terminar! Después de esto, sí, después de esto vamos a hacer tortas fritas, chicos. Porque el día va a estar nublado. Porque la semana va a estar nublada. Porque tu felicidad va a estar nublada. Pero si le das un instante de felicidad, un instante de torta frita a tu vida, vas a ver cómo... En la vida se vuelve mejor, se vuelve más brillante nuevamente la vemos acá a Mabel con su axila karaokeando con de todo y el cielo está cansado ya de ver la lluvia caer y cada día es uno más parecido ayer no encuentro forma alguna de olvidarte porque hacemos poco no me acuerdo cómo sigue la letra ¡Ah, inevitable pero en fin Mabel se puso a cantar como Shakira. Después tenemos en la 31 donde ¿eh? ¿por qué se están haciendo ese abrazo? Un abrazo entre Mabel y Skip. Porque dice, ah, nunca nos abrazamos. Pero está bueno demostrar afecto fraternal, sin ninguna otra connotación. Después tenemos en la 49, de nuevo, el regalillo que le hizo nuestro Dipper a Wendy. En la 111 vemos cómo es. ¿Cómo es que por primera vez el tío Nostan había armado esta tienda de rarezas ahí en Gravity Falls? Y era re feliz, no tenía barba y no tenía canas. Era un tío joven. El número 15 de nuevo lo tenemos ahí vestido para la Comic Con. Ah, qué genialidad sería poder estar en vivo en una de esas convenciones gigantescas de la Comic Con de Estados Unidos, las postas, porque no solamente te, enter, o sea, no solamente te enterás de todas las novedades, sino que tenés a los actores de las películas cara a cara. Tenés a Samuel Jackson, lo tenés a Chris Evans, lo tenés a Ryan Reynolds y a veces muchos famosos van disfrazados para que la gente se sorprenda cuando aparezcan o para poder disfrutar del evento sin que nadie le esté sacando fotos a cada 5 segundos así que estaría buenísimo poder estar en unos eventos pero tenemos acá las 178 pero qué pasa, solamente los niños ricos, cunas de, de plata y de oro pueden ir ¡Ah! o los que viven ahí cerca lo cual es una suerte enorme. Pero sí. Tenemos acá en la 178. Y lo peor. Lo peor de todo. Es cuando van. Y no te muestran absolutamente nada. Cuando van. Y, y solamente se, se graban a ellos mismos. Sonriendo frente a cualquier cosa. Pero no te muestran el evento. Solo te muestran a ellos. En el evento. Y no el evento. ¿Entendés? Es como... ¡Córrase, señora! <risa> Pero bueno, la 178 lo vemos ahí preparando las valijas para irse a sus casas, para volver a la ciudad con sus papis, que solamente se tienen mucho al tener las vacaciones para ellos solos. En la 156, acá vemos que Dipper puede recuperar a Mabel, puede recuperarla de ese mundo imaginario y sacarla a la realidad para poder vencer al triangulín malvado y poder recuperar su ciudad. Tenemos en la 132 un desfile de monstruos Un desfile de monstruos total 39, mi figurita favorita Tenemos a El chancho Pato El chancho Pato, buenísimo Lo gracioso es que muchos después tuvieron mascotas Con el nombre de Pato Después de ver esta serie Después tenemos en la 87 Cuando está siendo arrestado El chico está siendo arrestado por el FBI Por ver cosas raras en internet Así que no veas cosas raras en internet sino que crees que te agarre el FBI ¡Chicos! ¡Es real! ¡El FBI existe! ¡Ah! Pero después vamos a, a abrir este sobre. ¡Ah! Se puso nervioso por ver el FBI. Pero igual, chicos, no se pongan nerviosos que todos los países tienen sus FBI. Acá en Argentina tenemos a unos llamados a Ricardo, Cintia, Nuria, a Lara y a Mariel. ¿Qué? ¿Qué te puedo decir? Hacen más mates que, que resolver casos. ¡Ah! ¡Re forros! ¿Por qué decía eso? Pero sí, hacen buenos mates. Pero bueno, sacamos esta que está re pegada... Re pegadísima, y tenemos acá a los dos tíos en la número 180, juntitos, trabajando en equipo para poder rescatar al pueblo. Después tenemos la número 158, como que nos faltan figuritas del medio, tenemos como figuritas del principio y del final del álbum. 158 están ahí todos juntos, todo el pueblo para pelear contra, contra el triángulo y el malvado, incluso los duendes, los enanitos de, los, de las entradas. En la 34, Gideon sale de la cárcel con sus poderes telepáticos. En el número 37, la perfigurita del álbum, Magnus Mephisto enojado con la vida. ¿Por qué te haces el enojado? ¿Por qué te haces el emo si sos joven y tenés a las chicas que todos quieren? ¡Qué pibardos! ¡Qué pibardos densos! Después tenemos el 85. ¡Rarísimo! ¡Rarísimo esta figo! El ojo del triangulín. El ojo del triangulis. Ya, oh, quedan pocos, quedan pocos sobres, quedan pocas mabiles y pocos dippers por abrir, diría Jack el destripador, diría Jack Sparrow, ¿arre? Pero bueno, vamos a abrir. ¿Sea sí, ¿ah, por qué decía Jack el destripador y Jack Sparrow? ¿Por qué? Diría Jack Black. Up. Ah, no, no hay más Jacks conocidos. A ver, veamos. ¿Hay más Jacks conocidos? Bueno, no lo sé. La número 83, los tenemos acá todos juntos después de cantar karaokeando con de todo contra los zombies. La número 35, tenemos una figu muy rara, sí, creo que ya la tenemos repetida. Al igual que esta, en la 53, todos los villanos y el villano del tiempo, ya lo tenemos repetido. La número 158, lo vemos acá al tipo que todos juntos peleándose contra los que vendían NFTs. Número 19 lo vemos acá, <risa> acá Mabel, no me acuerdo, creo que se hacía una amiga zombie o algo así, o una amiga rara, número 19, bastante, no me acuerdo, tenemos que revisar en el álbum. Vamos por otra Mabel más, quedan solamente 3 Mabeles, ah no, quedan 2 Mabeles, o quedará un dipper, ya lo veremos a continuación. Hoy pasó algo rarísimo que mientras escuchábamos la radio, bien viejardo, eh, nos dimos cuenta de que repetían la misma canción de la intro como unas cuatro veces en el programa. Lo cual no está mal, no está mal si se repite una vez cada hora, una vez cada... O sea, porque hora a hora se despierta otra tanda de personas, de humanos que van a trabajar. Pero cuando lo repetí cinco veces como que ya decís, bueno, ya me quedó la canción en la cabeza. 165, acá haciendo un círculo de transmutación para poder recuperar su waifu o recuperar la edad. 27, la tenemos de... Ah, esta era repetida, cierto. 27, tenemos de nuevo con el cliffhanger en la mano. 47 lo tenemos de nuevo acá señalando al señor por hacer cosas malas y diciendo, señor, no, no, no hagas cosas malas. Como demasiado evidente pero sí. Después tenemos de nuevo a la 115, la tenemos a la Mabel, mexicana. Y en la número... Che, este sobre todo repetido, hacer este sobre. Dios, maldición, Mabel, pero sí, todo repetido. Mabel, estamos en la B. No, Reno. No, pero bueno, tenemos la número 13 también repetidoski pero bueno eso pasa cuando abrís 20 sobres cuando abrís 20 sobres ya las últimas cartas ya son todas conocidas a ver abrimos esta esta si ¡Sí! no está como muy pegada está muy pegada o ya nos cansamos de tantas aperturas de tantos unboxing de solicitos a ver abrimos esta y tenemos Uh -huh. De nuevo Triangulín jugando con todos los del pueblo Al final Triangulín solo quería amigos Mentira, no quería amigos, solo quería poder, poder y poder 13, bueno de nuevo la 25, disparando con de todo Número 45, siendo un cíclope de nuevo, la waifu Wendy Número 117, el llavero de Omni de nuevo Estoy comenzando a pensar que hay ciertas figuras que se repiten más que otras y en la 11 en la once, el gritito de Mabel, diciendo, porque es que no hay figuritas doradas? Ah, otra, hablando de dorados, también había álbum de figuritas de Dragon Ball. Álbum de figuritas de la última tanda de Dragon Ball. Así que, ah, para la próxima vamos a ir a buscarlo, porque en serio, la economía, pero todavía me quedé con ganas de... El álbum de Apex y el álbum de Dragon Ball, señores. Adiós, ah, Pero sí, estaban muy bárbaros, muy bárbaros. A ver... Um, ¿Por qué sí? Porque uno cuando es chico, cuando es grande, siempre va a querer cosas que no tiene. Siempre va a querer más cosas. El tema es que cuando uno crece, las ambiciones también crecen. En un principio, cuando vos sos chico, seguramente ya lo habrán escuchado en algunas de nuestras charlas de otros videos. Pero cuando uno es chico, quiere, un, quiere el autito que aparece en el chocolatín Jack, en el chocolatín de, del huevo Kinder... Pero cuando crece, quiere el auto de verdad, o quiere un mejor auto, o quiere un tanque. A medida que uno crece, va queriendo más cosas. Va queriendo una, un cuarto, una habitación propia. Después una casa propia, después un patio propio, y después quiere toda la ciudad. Pero sí. Bueno, la ciudad es una exageración, pero pasa eso. Pasa que vos querés más cositas. Así que estamos felices, obviamente, con Gravity Falls. Pero sí, soñar está bien. Soñaríamos con tener todos los álbumes del mundo. Soñaríamos con tener ese álbum de Dragon Ball y todos los demás. Pero vos tenés que decidir al final qué cosas son mejores que otras en la vida. Pues tenemos el 169 de nuevo, los encerrados en sus ambiciones. La número 5 de nuevo con la axila de Mabel y el cachete de Dipper. La 43 otra vez la simpiada cómica de Dipper con Wendy. En la 719 acá Mabel está llamándole al doctor diciéndole Sí, pero ¿se puede comer tortas fritas en un día de lluvia? O oh, tiene muchas calorías. ¿Y sabes qué Mabel? No importa, torta friteala con de todo. De nuevo tenemos la 9. Tenemos acá los pantalones, Tenemos acá de nuevo el otro lado de nuestro dipper. Y por último, el último. La, el último sobrecito de figuritas de esta tanda de la buena Mabel. Vamos a abrirlo vamos a ver si podemos abrirlo sin romper nada wow. bueno no rompimos mucho, no rompimos mucho por suerte, son los últimos cinco sobrecitos, los últimos, va sobrecitos, no. las últimas cinco figuritas tenemos acá de nuevo pasándola bárbaro viendo películas de estalón, viendo películas por netflix antes de que netflix desaparezca del país ¡Puf! Ahí vieron tremendo torpedo. Se tiraron tremendo torpedo. Se tiraron los monstruos con el triangulín. Magnus Mephisto diciendo de nuevo, che, todavía sigo estando de moda. El A121 están acá disparando con de todo para no sé qué están disparando. Nos están disparando a nosotros. Están disparando la verdad. Nos están disparando las críticas. Y de nuevo, la última FIGU, claro que sí, tenía que ser Esquina de Fotografía Porque era la FIGU más rara y la queríamos tener repetidas como cinco veces Así que, bárbaro, Esquina de Fotografía Ahora sí somos de recién, esperemos que esto te haya divertido, te haya hecho de disfrutar. Y nos vemos en una próxima ocasión, o quieren ver el álbum pegado. O mostramos el álbum pegado después, o lo mostramos ahora. Bueno, no lo sé, pero muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por ser parte de este unboxing, y de irnos siempre derechito al vicio. Recuerden que tenemos el sorteo de tres cajas, un manga, un cómic, un póster, algunas cositas extras, obviamente en el video anterior, y si o si, sí. Va a salir el video cuando va. va a salir el sorteo Cuando las visualizaciones lleguen a 3000 de los últimos 5 videos No es tan difícil ya que somos 3000 seguidores Y tenemos que ver una vez cada uno los videos Así que muchas gracias por participar Muchas gracias por los próximos sorteos que van a ver No te pierdas esta oportunidad Y nos vemos siempre derechito al vicio I'll be all the time and get paid, and me you all the time and get paid, and me you all the time me you all the time